remotamente, eh, y bueno, como les adelantamos, esta sesión va a tener dos bloques. En el primer bloque vamos a tener una serie de actualizaciones de las organizaciones eh, de la región y en el segundo bloque vamos a destinar unos minutos a eh, presentar una serie de investigaciones sobre temas de relevancia para la gobernanza de Internet regional. Así que para no, no perder más tiempo, eh, quería recordarles a todos que tenemos interpretación al inglés y al portugués. Eh, así que también pueden elegir el idioma en el que desean hablar, ya sea español, inglés o portugués. Y también les recuerdo a todos que sus presentaciones sean breves eh, de aproximadamente tres minutos. Eh, vamos a comenzar entonces con Alay. No sé, Raúl, si estás listo, te, te deseo la palabra. Raúl, no sé si estás conectado. Eh, no sé si está conectado Andrés Piazza, de, de Lac. Me están avisando que no nos están escuchando bien. No sé si... Se ¿Se escucha bien? Bueno, la veo a Olga Cavali conectada. No sé, Olga, si quieres tú comenzar con tu actualización de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Olga, ¿puedes escucharnos? No se ven ni Raúl ni Andrés aquí en la sala de, de Zoom. No, no, no, no vemos a Raúl o a Andrés aquí en la sala de Zoom. Perfecto, de Zoom. perfecto. Eh, por eso eh, sugerí si Olga podía comenzar con su presentación, su actualización de parte de la Escuela sí. del Sur de Gobernanza de Internet. escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, hola. Hola. hola, buen día. Bueno, bueno, como verán, está amaneciendo tan en Buenos Aires, está entrando el sol por ventanas, son las seis y... Y cuarto de la mañana, espero que estén todos bien, un buen día, buenas tardes, buenas noches a, a donde estén, colegas. Gracias por, por darnos un espacio para, para la escuela, en, como siempre, en Mac Space. Eh, les quiero contar eh, algunas novedades que tenemos en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Eh, por primera vez lo organizamos como, dice que, la dice que no tiene audio, no sé si me están escuchando. Eh, por mi lo realizamos como un evento híbrido, full híbrido. Habíamos tenido participación remota en ediciones anteriores, pero era más bien una, un seguimiento por, por parte de los participantes remotos. En esta edición tuvimos un, instalamos una especie de estudio de audio y video dentro de la sala y tuvimos una sesión full híbrida con eh, 60 becarios en la sala, en Buenos Aires, y 140 becarios virtuales. Eh, como empezó a pasar en las 12 ediciones virtuales, tuvimos becarios de todo el mundo, fundamentalmente de América Latina, que ese es nuestro único objetivo primario, pero también hemos tenido becarios de África, de Europa, de Asia y de Norte América también, menos por supuesto, pero algunos. Como siempre tuvimos traducción simultánea todo el tiempo, eh, ya el año pasado hemos incluido una novedad que era un curso preparatorio virtual autoasistido de dos meses, o sea que el curso empezaba desde cinco días, empezaba dos meses antes, eh, y este año además de este curso preparatorio inicial autoasistido, también en dos idiomas, todos los materiales, hicimos los cinco días híbridos en español y en inglés, eh, presenciales y virtuales y híbridos y hicimos también una etapa de investigación con un acuerdo que hicimos con la Universidad de Mendoza que es la universidad donde yo me de ingeniero eh, y entonces becas para aquellos eh, becarios que estuvieran interesados en hacer una etapa de investigación y que hubieran aprobado los dos cursos previos el autoasistido y el presencial híbrido y eh, quienes eh, hicieron esta etapa de investigación, que está justamente terminando esta semana, accederían a una diplomatura en Gobernanza de Regulaciones de Internet. Hemos tenido docentes que están haciendo tutoriales tanto en español y en inglés, también ofrecimos en portugués, pero finalmente no no hubo eh, bucarios que, que hicieron la etapa de de investigación en portugués, así que, bueno, estamos muy contentos por haber agregado esta nueva instancia. Entonces, bueno, si bien la escuela dura cinco días originalmente, ahora el curso completo dura cuatro meses, empezando a principios de agosto y terminando a principios de diciembre. Entonces, las novedades que les queríamos contar todo el material, como siempre, está en nuestro canal de YouTube, es el GELAG. Nuestro equipo ahora está trabajando en separar todas las presentaciones y los paneles. Tuvimos más de 100 expertos de todo el mundo. Algunos vinieron presenciales, eh, los que estaban en Buenos Aires. Algunos extranjeros que estaban en Buenos Aires también vinieron. Otros estuvieron virtuales en una manera bastante blended. Ahí lo veo el estudio también estuvo reverido el eh, virtual, todavía estuvo en persona con nosotros en Buenos Aires. Eh, todo el material está en, en el canal de YouTube y también eh, estamos muy contentos porque recibimos el premio WISIS, el uh, WISIS Champion, por la... Gracias, Molly, un gusto tenerte también en la sala con nosotros. Y también todo el corazón. No debo volver en Guadalajara, pero finalmente nos pudo completar su viaje pero estaba previsto en el programa, eh, les decía que eh, hemos tenido la gran honor y la gran alegría de recibir el WCIS Prize eh, por Champions, por el, el rol de la escuela en la capacitación de profesionales, jóvenes o no jóvenes, no tenemos ni idea de todas las actividades, así que bueno, les agradezco mucho el, el espacio que nos dan siempre en Backspace, les mando un abrazo desde Buenos Aires, si me queda hacer algún comentario o alguna pregunta, Muchísimas gracias, Olega, por tu presentación. Ahora vamos a, pasar a, vamos a pasar a Derechos Digitales, y le voy a invitar a Juan Carlos Lara a eh, tomar la palabra. Gracias. Hola, ¿se oye? Yeah, muchas gracias. Um, muy buenas tardes a la gente aquí, buenos días a la gente en América Latina. Um, una muy breve actualización de lo que ha sido el último año para Derechos Digitales. Es un gusto estar aquí presencialmente también. Uh, Derechos Digitales uh, ha concentrado sus esfuerzos en todo su trabajo de activismo. Voy a hablar fundamentalmente de dos grandes cosas. La primera en relación con nuestro trabajo un poco más habitual, que ha incluido actividades de instrucción y de intercambio para la incidencia pública, es decir, de activismo propiamente tal. Y también de investigaciones, tanto en el ámbito de la conectividad en sectores rurales eh, y en sectores alejados, en particular en cuatro países en torno a la Amazonía, como también en investigaciones en curso y, y documentos que están produciéndose sobre materias diversas que esperamos publicar dentro de los próximos meses. También dentro de esa, ese mismo gran proyecto sobre eh, mayor libertad en internet, hemos tenido el privilegio, de poder conectar y coordinar um, espacios para la mejor respuesta a incidentes de seguridad entre distintas personas expertas y especialistas y organizaciones también de toda América Latina para crear redes de confianza en torno a la búsqueda y as aseguramiento de seguridad digital frente a, a ciertas amenazas. También hemos hecho eh, bastante trabajo en torno a nuestra línea de trabajo sobre inteligencia artificial e inclusión, eh, a materia sobre la cual estaremos participando también dentro de esta reunión del, del Foro de Gobernanza de Internet. En particular, hemos extendido la eh, investigación que hemos coordinado entre distintos países a distintas materias. Eh, si bien antes hemos trabajado con auxilio emergencial en Brasil, con la asistencia de servicios sociales en Chile, con servicios de, de salud digitalizados en Uruguay, y con inteligencia artificial aplicada a la justicia en Colombia. Lo hemos extendido también a la predicción policial en Chile, y también a eh, servicios de alocación de vacantes laborales en Brasil. Pero además, eh, llevamos adelante de manera exitosa un curso a principios de este año con personas involucradas en la toma de decisión en distintos países, un curso coordinado junto con el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en Argentina, con el propósito de entregar certificación por la participación en un curso formativo en cuestiones de derechos humanos en relación con la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Eso además de otras iniciativas um, dentro de nuestro activismo y de nuestra participación eh, más amplia. Pero la segunda gran cosa en la que hemos participado como derechos digitales ha sido en nuestra calidad de miembros del comité de programa de la reunión regional eh, del IGF de Latinoamérica y el Caribe, en, en el cual junto con el resto de las entidades que son parte de ese comité, que es un comité multisectorial, con el apoyo también del Youth YouthLag like IGF, um, llevamos adelante este año una nueva versión de, de este foro, del Foro de Gobernanza de Internet para Latinoamérica y el Caribe, um, que fue en esta ocasión uh, eh, realizado de forma remota, pero donde logramos una gran participación de distintos actores, de distintas partes interesadas, que muy probablemente no tenían tanta expectativa respecto del evento, pero que ha sido un, un evento exitoso, que además eh, fue, eh, recibió amplias contribuciones de, la, de las distintas partes interesadas. Y además, eh, junto con el comité, estamos en el proceso de la reactivación del proceso para una nueva secretaría para el IGF de Latinoamérica y el Caribe. Así que esas son las grandes actualizaciones. Eh, por supuesto, mucha de esta información puede ser encontrada en nuestras redes, pero estamos eh, muy gustosos de poder darles esta actualización. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y también por compartir las actualizaciones acerca del LAC-IGF, en el que muchas de las organizaciones de la región eh, estamos participando y estamos avanzando en, en los procesos eh, de implementación de los nuevos estatutos. Ahora me gustaría invitar a Rodrigo de la Parra, de ICANN, a compartirnos su actualización. Así que, Rodrigo, cuando estés listo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rocío. Saludos a todos y a todos. Buenos días aquí madrugando en la Ciudad de México, 3.27 AM. Pero un gusto estar aquí y gracias por la, la invitación. Qué bueno que se siga repitiendo esta iniciativa de Lack Space. Nosotros en ICANN, en, en el equipo regional, muy contentos de estar regresando a las actividades presenciales e, e, e híbridas. Este, justamente estamos tratando de enfocar nuestros planes a sacar lo mejor de los dos mundos, el mundo virtual y, desde luego, complementarlo con el mundo presencial. ¿no? El, hace un par de semanas estuvimos en, en Montevideo, en Uruguay, participando de dos muy buenos eventos. Eh, por un lado, estuvimos en esta diplomatura de, de gobernanza de Internet que organiza el, el CETIS. Fue una muy buena, muy buena experiencia, un, un grupo este, de estudiantes muy comprometido y muy diverso. En la semana anterior a esa fue la semana de la reunión ministerial de la CEPAL para producir el plan ELAC, eh, junto con muchas eh, actividades paralelas, como, eh, las reuniones de, de, de Red Clara y otras que también fueron muy productivas, el, la comunidad técnica de, de Internet en la región, con presencia en la Casa de Internet, organizó una serie de, de eventos también de carácter social, tuvimos invitados, a los ministros presentes en la reunión ministerial en, en la casa y también al secretariado de la de la CEPAL. Entonces fueron reuniones muy productivas. Como lo comentaba Olga, también tuvimos la oportunidad de participar de forma presencial en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en, en Argentina y aprovechamos también para visitar a algunas otras autoridades y actores relevantes en estos países. Esa misma semana fuimos a, a Paraguay. Eh, en general, también estamos reactivando nuestra parte presencial de las iniciativas de capacitación que estamos dando a, a distintos eh, grupos, principalmente de la de la comunidad técnica en los países de la región. Aquí hemos tenido la oportunidad de acercarnos a organizaciones de ISPs en diversos países. Ahora ya de forma presencial, por ejemplo, con Anuíes en, en México, tuvimos unos, eh, durante la pandemia participación muy interesante de forma remota y culminamos ahora en un caracal en medida eh, muy productivo, también. Finalmente, nada más eh, comentarles que viene la reunión de, de ICANN 76 que se llevará a cabo en nuestra región, en Cancún, México. Y bueno, pues esperamos contar con todos ustedes por ahí. Pues muchas gracias, Rocío y eh, amigas y amigos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu actualización. Vamos a continuar con la QX y aquí tenemos en la sala a Carmen Denis, así que la voy a invitar a, a compartirnos sus novedades. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, pues muy, sí, sí, ven la presentación, ¿verdad? Creo que ya. Bueno, pues muy, muy buenas tardes aquí a todos los presentes, muy buenos días y muy buenas madrugadas para México, para los otros países. Bueno, eh, yo vengo a representar, digo, aprovechando que, que estoy, la verdad que es un honor estar en, en este espacio del, del IGF, eh, poder presentar los avances, ¿no? O el, o el día de ya del, del AQI-X. Y esta presentación, digo, sí vale la pena mencionar, eh, eh, la preparó eh, Gabriela Donailo, yo vengo en representación del directorio de, de la QIEX. Entonces, es algo muy, muy sencillito. Eh, como ustedes sabrán, la QIEX es la asociación que reúne a la comunidad de puntos de intercambio de América Latina y el Caribe, eh, cuyo objetivo es promover el, el, el, los puntos de intercambio, ¿no? siempre igual para fortalecer ¿no? nuestra, nuestra comunidad y la infraestructura, ya que como muchos saben... Los IXPs son una infraestructura clave para el desarrollo de Internet. Eh, se colabora muy de la mano con otras organizaciones eh, de otras comunidades de IXPs, como el, el de Asia Pacífico, que es APIX, o en este caso Euro IX, o el de África, que es AFX. ¿no? Y también igual integramos parte de la Federación de los Puntos de Intercambio de Tráfico. Este es un mapa ¿no? que, que a muchos de ustedes eh, creo que les llamará la, la atención ¿no? por, por sus colores, pero realmente aquí lo que queremos mostrar es la, la comunidad que, que se ha conformado. ¿no? La aquí, KIEC aquí está conformado por, 26, digo, por 23 miembros, eh, son más de 80 sitios o puntos de, de intercambio, pero lo más importante es que somos una, una sola eh, organización. Y esto se va construyendo muy, muy de la mano con, en este caso, de la mano con Internet Society y, LAC y LACNI, que ahorita voy a ir compartiendo. Bueno, este es un poco de lo que ha sido el crecimiento sostenido de los IXPs. Este es un corte hasta lo que es un estudio de relevamiento que, eh, que se realizó en 2021 y como es, ustedes se darán cuenta, ¿no? eh, va en en un potencial crecimiento. Eh, como mencionaba, ¿no? eh, la KIEX trabaja de la mano y con un gran respaldo por parte de Internet Society y de LACNIC, y con ellos pues, se tienen y se, y se activan eh, acciones coordinadas. Entre ellas hay un plan de apoyo que eh, se está corriendo eh, de bueno, 2021-2022, en el cual han sido beneficiados puntos de intercambio de 12 países, en la cual se ha invertido más de 150 horas de capacitaciones y esto se va a reflejar en un despliegue de más de 50 plataformas eh, que hace posible la operación de los puntos de intercambio, ¿no? que, que en este caso es eh, ahí es donde se construye mucho de lo que es esa capa lógica del Internet, entre el DXP Manager o hacer eh, despliegue de plataformas para las firmas de los recursos como SRPKI. También igual eh, se trabaja muy de la mano en sinergias con... Eh, con LACNO, con LACTALED, con ICANN, con RedClara y con RIPE, en sí, en temas de medición de Internet. Eso es un poco de cómo va el avance de este plan de apoyo coordinado eh, entre LACIX, Internet Society y LACNIC. No me voy a detener mucho, nada más para que vean eh, cuáles son los IXPs, en qué países se está trabajando en estos momentos y bueno este es un plan de apoyo a la carta o sea no hay algo rígido para poder apoyar a, a los puntos de intercambio sino que como cada uno tiene una realidad entonces cada punto de intercambio va indicando qué es lo que ellos en este caso van requiriendo hay unos que requieren a, a implementar un, un servidor validador de RPKI igual requiere de alguna infraestructura como algún servidor entonces y también igual muchos de ellos eh, vamos caminando junto para ir fortaleciendo el, el ruteo no que es en este caso el programa de Madras. este ya es el, el estudio de de relevamiento. Ahorita estamos trabajando en, en una actualización 2022, pero ustedes pueden visitar el sitio de la KIEX, ahí está el mapa interactivo, e igual se está trabajando en que sea un poquito más, eh, un poquito más de información y, y un poquito más de... De, de visibilidad, ¿no? Pero si ustedes van al, al mapa interactivo, ahí pueden encontrar el estado de cada uno de los puntos de intercambio. La verdad es que está, está muy lindo ese estudio, que igual muy de la mano con Internet Society y LACNIC es que se pudo llevar. Bueno, este es nuestro último encuentro que tuvimos en LACNIC 38, LACNIC 2022, en Bolivia. Ahí eh, eh, celebramos los 10 años de LACIX. Eh, también igual ahí se llevó a cabo un VIRAMPIR no, y también igual un cóctel y bueno, aquí lo más importante es que eh, pudimos tener un reencuentro y un panel de, que habló sobre los, el desarrollo de estos 10 años de ir creando interconexiones. Bueno, esto es algo de lo que ya está, se está trabajando iniciativas en 2023, no me voy a detener mucho y bueno, a nombre de Gabriela Donailo, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ahora vamos a continuar con LAC-ISP y voy a invitar a Basilio Pérez a compartirnos sus actualizaciones. Muchas gracias. Eh, es un placer estar acá con ustedes. Eh, LAC-ISP es una, probablemente una de las organizaciones más nuevas de este grupo eh, porque nosotros empezamos en 2019 eh, con cinco eh, países eh, participando, con asociaciones de ISP, de proveedores de Internet, que se eh, eh, reunieron en una federación de la KSP. Y hoy ya, ya tenemos eh, seis países participando. Eh, durante la pandemia tuvimos mucho trabajo porque eh, Algunos eh, países tenían, estaban dificultando mucho los trabajos de los proveedores de internet y hacer entendidos de red y justamente en un momento en que era eh, muy importante, muy necesario tener más, eh, eh, más capacitaciones y más eh, condiciones de conexión a los, las personas. Eh, esto nos llevó mucho trabajo, tuvimos que, durante la pandemia, trabajar mucho con eh, redes virtuales y reuniones virtuales, y ahora, eh, este año, ya volvieron las reuniones presenciales, y tuvimos muchas reuniones en varios países, eh, pa eh, a donde estaban todos volviendo y muy interesados en las novedades tecnológicas. Eh, estuvimos recién en Argentina y eh, ahora en Paraguay con reuniones de ISPs. Eh, vamos, eh, la, la intención nuestra siempre es eh, integrar y crear eh, la comunidad de ISPs, donde no a, existen países que tienen proveedores de acceso a Internet, empresas pequeñas, pero no están organizadas. Y como no están organizadas, ellos eh, tienen una dificultad competitiva muy grande. Entonces, este es, es nuestro, nuestro papel y lo que estamos haciendo. Estamos en conversaciones con empresas de Perú también. Eh, recién hicimos, participamos de unas consultas públicas que estaban ocurriendo en México, donde estaban definiendo eh, cuestiones sobre cómo, eh, comités de pequeñas empresas de telecomunicaciones, entonces, este es el trabajo que la QSP que viene haciendo. Eh, como empezamos casi que junto con la pandemia, estamos todavía un poco retrasados en todo lo que queríamos hacer. Pero ahora tenemos esperanzas que para los próximos años de traer eh, otros países para nuestro grupo y fortalecer la comunidad de los proveedores de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Basilio. Vamos a continuar ahora con la actualización del CETIS y para eso le voy a dar la palabra a María Fernanda Martínez. Fernanda, cuando estés lista, adelante. Gracias, gracias Rocío, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bueno, eh... Mi nombre es Fernando Martínez, soy directora ejecutiva del CETIS. El CETIS es el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Eh, se trata de un centro interdisciplinario de investigación, eh, divulgación y difusión de temas relacionados con políticas eh, en la esfera de Internet, políticas digitales en América Latina. El centro tiene tres pilares. Los tres son están vinculados a la capacitación, a la difusión y a la investigación. Respecto a la capacitación, este año ya concluyeron dos de nuestros programas más importantes, uno que es eh, un programa anual sobre Derecho tecnología y Tecnología de las Comunicaciones, que ya por su octava edición, eh, y otro que concluimos la semana pasada en Montevideo, que es una diplomatura en Gobernanza de Internet, que tiene un formato de una semana, digamos, un componente virtual, una semana intensiva, que, que este año fue realizada en Montevideo con la, con la eh, colaboración y teniendo como socios a la CUNI la TV. Además de estos dos programas, el año que viene vamos a estar lanzando una diplomatura en protección de datos personales. Nosotros consideramos que el componente educativo de nuestro centro es un elemento distintivo. En tanto, nos permite mantenernos actualizados, eh, identificar nuevos temas, generar comunidad con nuestros estudiantes, eh, muchos de los cuales después eh, participan en otras actividades de CETIS, por ejemplo de investigación. En relación con las investigaciones, bueno, también ha sido un año muy importante, hemos podido profundizar algunas líneas de investigación. Hemos avanzado eh, digamos, en una segunda edición del proyecto que es un proyecto vinculado a el estudio y digamos, un espacio donde se cuestiones sobre éticas, principios y normas y políticas de los sistemas de inteligencia artificial, problemas específicos de América Latina y el Caribe. El año que viene también continuamos, eh, tenemos como la tercera edición más enfocada en temas de temáticos. Después este año pudimos concluir un proyecto de alfabetización en datos que vamos a estar presentando en el siguiente espacio. Eh, Ancreditización en datos para estudiantes de escuelas secundarias de la región. También eh, estamos presentando en este evento, y, y le va a ser Gonzalo Bustos, un investigador asociado a, a nuestro centro, el eh, proyecto eh, Indicadores Universales de Internet, porque el se CETI fue seleccionado para hacer esta, esta investigación eh, para el caso de Argentina. Después también tenemos investigaciones eh, relacionadas con creadores de contenidos en la esfera digital. Respecto de la, la divulgación, que es el tercer componente que les mencionaba recién, eh, este año estuvimos enfocados en la presentación de los libros. Eh, ya vamos con la quinta edición de, del libro de FinTech, Aspectos legales del FinTech, para digamos, que es una obra única en la región y tiene como compiladores a Pablo Palací y Santiago Mora y digamos, en sus textos van a encontrar autores de, de toda la región. Y precisamente vamos a estar eh, presentando la de la mantequilla. También les quiero contar digamos, compartir, transmitir una alegría que en los 15 años es la creación del centro y unos eventos como en, en, en alusión a un lindo momento. Y si se puede compartir, eh, ha sido una pequeña eh, imagen que si se están viendo. ¿Estamos viendo? simplemente que ya bajó la, el la resultante gráfico de nuestras, nuestras reuniones, tuvimos una conferencia y una reunión donde un poco más de cuáles son, eh, cuáles son las ahora, cuáles va a ser en la futura y en la sociedad al borde del sector. Bueno, eh, ah, les quería dejar. Bueno, muchísimas gracias Fernanda y felicitaciones por el aniversario del CETIS. Ahora vamos a continuar con la actualización de la ACNIC y creo que está conectada Paula Otegui, así que Paula, cuando estés lista te cedo la palabra. Hola Rocío, buen día. Le doy la palabra a mi colega que va a dar el reporte por parte de ella. Gracias. A todos, muchas gracias. sobre. como ya se ha hecho en el y consiste en 30 sistemas de 12. ¿Ven cómo se hace? Proyectos clasificados, ¿sí? ejes, conectividad y acceso a Internet, año apoyamos. Thank you. Que en para cambiar un poco el voy a dar la, llama de la Es de independientes, en el regional a sus países. Y este año, producir. En internet net, actúen los operación como Internet. En este año Tal Organizado por los de Así que la idea vamos a participar primero en eh, el programa líder, a mí, También para, eh, pasando, la iniciativa. con la idea eh, apoyo 3 eh, en Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia, ¿verdad? y Costa así que algo que ya retomamos siempre pero mantenemos también a los de Haití, como vean, aquí en el campus. para eh, entregar sus trabajos. En la de ahí en la Para encontrar todos los datos que pueden encontrar, como candidatos, vamos a dar nuestro año total de la comunidad. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Keon, por la actualización de parte de la CNIC. Ahora vamos a continuar con Alay, que eh, Raúl Echeverría se unió recién a, bueno, hace un ratito a la sala. Raúl, cuando estés listo. a todos. este aquí aquí a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias Live es una a todos. Gracias vamos a Varias. yendo incorporando estados tiempo y ya les van a ganos o nada, les cuento algunas de las actividades en las que los grados que hicimos nuevamente evento Chiecon, que es un estado en el canal la vez que lo hacemos, hace un año con... Este ...año fue un plato híbrido. haciendo un programa de reconocimiento, un programa que reconoce a bordes de cuatro horas, mujeres, cientos roles en la comunidad. Thank con el con el evento de que estaba antes Digimon, algo bastante preocupador desde la catorce cámaras de la región de la mayoría de ellas cámaras locales de los aprobamos manifiesto la economía digital es un, una serie de Ah, no es una una típica declaración, tiene de varias perspectivas alineados con el a base de trabajo también, base para partnership trabajar con otras personas. a partir de eso pero no marginal fue la creación de la organización nuevamente en, el, en la plataforma de americas business dialogue que trata de nuclear a la nuclear de las américas las recomendaciones. Dámonos tal que hacia la sala cumbre dándose darle una un acompañamiento permanente y nos aliado a las américas, El alineado con eso la pasada en la reunión de ILAC crear un grupo bajo para trabajar con cuatro de alto nivel, a llevar a. Estamos eh, también pues, parte de la Policy de la Policy Network de sones motivados en la donde propio valor o producto todos o temas imposibles causas llevan a a decisiones y se paran ese harían este grande de bajo la vocación de de, trabajo con otros actores, los cuales generalmente tratando la mayoría de nosotros en el estado, impacto que de, hechos, ese es lo mismo, que No participan todos los actores de realmente, riesgos Muchísimas gracias Raúl. Ahora vamos a continuar con la actualización de Red Clara y luego de APC. Quería pedirles a Valeria y a Luis, si podemos ajustar su presentación a tres minutos cada uno para también destinar tiempo al siguiente bloque. Así que Luis Cadenas, cuando estés listo, te cedemos la palabra. No sé si puedes escucharnos. Bueno, mientras tanto vamos a, a continuar. Valeria, no sé si estás lista. Y luego continuamos con Luis. Para la incorporación parte de nuestro eh dando con está impulsando un mayor del rol que el. Muchas gracias, Valeria. Ahora sí, Luis de Red Clara. Hola, a Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta en esta reunión. Un saludo a todos los colegas y amigos que están aquí presentes. Lamentablemente mi micrófono no está activado, así que ahora ya funciona correctamente. Muy agradecido por la invitación eh, a comentarles y la actualización que quería darles tiene que ver principalmente con el proyecto Vela, un proyecto que, que la mayoría de ustedes conocen, eh, un proyecto con el cual buscamos la interconexión directa entre Latinoamérica eh, para incrementar la operaciones continentes que completamos en el 22 con el ciclo del proyecto Vela T, que es el proyecto que nos permitió ampliar la capacidades a en el sur de, de, de América. en eh, eh, la primera fase del proyecto, hemos logrado conectar a muy gran capacidad a Argentina, a, a Brasil, a Ecuador y a Panamá. Hable un En el año 21, así, fortaleza en Brasil, Portugal con fortaleza en Brasil. Para una operación digital Europa. Eh, en la siguiente fase de este proyecto, que es el fase de ver a dos, vamos a estar eh, trabajando en ampliar esta conectividad. Que los demás países de la pirámide conectados con la misma capacidad de acceso. Que tienen los países que antes mencioné. Esto en el marco de la, la Alianza Digital de América Latina, Europa y son de apoyar en procesos de transformación al, al De hecho, ya avanzando algunos acuerdos con centros de excelencia europeos en temas de seguridad, en temas de inteligencia artificial, las cosas. Eh, ya venimos desarrollando todo trabajo en el tema de comput computo alto desempeño. Eh, fundamos y desarrollamos la estructura blockchain. Estamos en es la organización que opera esta red blockchain y que nos está ayudando a desarrollar proyectos importantes como temas de certificados digitales o sistemas digitales amparados o, o, o, o soportados por Así que, eh, bueno, estamos a todos. La verdad es que este proyecto lo estamos esperando desarrollar proceso de diálogo bastante amplio con toda la región, no solamente que empresas, estados, organizaciones contribuir a este desarrollo de la región. agradezco muchísimo y que tengan felicidad y un éxito en todas las reuniones. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, y para cerrar este bloque voy a hacer una breve actualización también de parte del ActLD. Eh, bueno, este año en la continuamos trabajando en, en los proyectos colaborativos que, que se llevan a cabo entre los STLEs de América Latina y el Caribe, pero también con otras organizaciones de la región. Por ejemplo, uno de ellos es eh, la Nube Enicas, que sé que muchas de las organizaciones que están aquí participando eh, se han involucrado en este proyecto y lo han apoyado. Y la verdad es que durante la segunda parte de este año logramos aumentar. El, el número de nodos. Actualmente tenemos siete nodos en América Latina y el Caribe. Y, y en un principio el, el proyecto solamente hospedaba nodos en los STLs de la región. Pero desde hace ya unos años empezamos también a evaluar la posibilidad de eh, tener nodos en otras organizaciones como son los IXPs eh, y también los proveedores de distintos tipos de, de servicio. Eh, y gracias a eso. Este año sumamos un nodo en Colombia y eh, recientemente en un IXP de Panamá, eh, Interred, eh, y también, bueno, eh, como muchos mencionaron, participamos en la reunión de la ACNIC y tuvimos la oportunidad de... No sé si hay alguien que tiene su micrófono abierto. Bueno, participamos en el evento de, de la ACNIC y tuvimos la oportunidad de, de acercar el proyecto a otros IXPs de la región para seguir expandiendo eh, la nube y seguir fortaleciendo la resiliencia y la estabilidad eh, y la disponibilidad del DNS en la región a través de este proyecto. También quería mencionar, eh, algunos habrán escuchado que este año anunciamos otro, otro desarrollo, otro proyecto en el que estamos trabajando, que le llamamos Buscador Unificado de Dominios, lo que va a hacer esta herramienta o servicio es eh, ofrecer una plataforma única, un buscador dado que agrupe a todos los S3 de la región, de forma de que cuando un usuario, un registrante o cualquier entidad interesada quiera eh, consultar la disponibilidad de registro de un determinado nombre de dominio de los STLs de la región, tenga este servicio dado, eh, disponible en la web. Aún no, no lo lanzamos, eh, esperamos poder hacerlo en la primera mitad de 2023, pero sí hemos avanzado mucho en todo lo que es eh, bueno, la, la herramienta técnica, la, la aplicación y lo que son los, los acuerdos que permiten que los STLDs de la región se integren nuevamente en este tipo de, de iniciativas colaborativas. Tenemos la oportunidad de eh, desarrollar una ceremonia de eh, firma de, de acuerdos también en la Cruz, en el marco del de evento de la ACNIC, en el que la act llevó a cabo su taller eh, técnico comercial. Pero bueno, seguimos avanzando en el desarrollo de este proyecto que, que nos entusiasma mucho y que creemos que es un servicio único que no está disponible hasta ahora en, en otras regiones no y, y en otras comunidades de GTLDs o CTLDs. Eh, por último, quería mencionar. También un trabajo que estuvimos haciendo en el desarrollo de documentos y reportes eh, sobre, sobre temas de interés para la comunidad de los STLDs en América Latina y el Caribe. Y uno de ellos fue un reporte que elaboramos eh, haciendo una revisión general de las políticas de resolución de controversias de nombres de dominio de los STLDs de la región. Y bueno, este reporte está disponible en el sitio web de la TLD y provee Información general, pero muy clara, para, para entender cómo funcionan estos mecanismos de resolución de controversias. Y el, el último reporte en el que estamos trabajando, que creo que vamos a, a publicar en diciembre, es uno sobre eh, nombres de dominio y tratados de libre comercio. Entonces lo que hacemos en ese documento es un poco revisar cómo eh, los nombres de dominio son de cierta forma regulados o abordados en los tratados de libre comercio. En, en algunos de los tratados de Libre Comercio eh, de los países de la región. Y bueno, y creemos que, que esta línea de trabajo, estos documentos eh, de políticas que nos permiten también aportar claridad acerca de, de, de la comunidad y del eh, ecosistema de los STLS y del DNS son eh, relevantes tanto para nuestros miembros como para, para todos los actores que, que trabajan con Así que esa era la, la actualización que quería hacer de parte de la act y, y ahora sí, vamos a continuar con el segundo bloque de la sesión, en el que nos interesó traer una serie de, de investigaciones sobre temas de relevancia para la gobernanza de Internet en América Latina y el Caribe. Y le voy a hacer la moderación en, en, este, en esta segunda sección a Paula Otegui, eh, así que, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que sé que se levantaron muy temprano para participar de la sesión, y, y ya te cedo la palabra, Paula. Gracias. Gracias, Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, como comentaba, siempre vamos a comenzar este segundo bloque. Es un espacio que iniciamos el año. Cuando este año se enfoca de en de región, la región, se de el uso y el desarrollo de Internet. En esta oportunidad, en este encuentro, conocemos algunas iniciativas que están en el programa del ACNI, programa que Kevin Sweep, que bueno, hacía mención dos años atrás, como también las investigaciones para el ANI. Entonces, bueno, para el y ahora vamos a iniciar con los investigadores del programa LIDA. Luego le voy a dar la palabra a eh, con las por parte de SEP. Les recuerdo a nuestros ponentes eh, a continuación les hallamos de su investigación y vamos a comenzar en Representar, ella es de Bolivia y su relación en de la tercera sobrevivir a la en, en, la en Adelante y bienvenida. Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por, por el espacio. Bueno, voy a empezar a hacer eh, uso de mis cinco minutos. Esta investigación permitió acercarme a, a entender cuál es la situación de la brecha digital de género en el municipio en el que vivo. Uno de los principales eh, resultados fue que eh, si bien los datos eh, estadísticos muestran que las mujeres, las niñas, las mujeres tienen acceso a dispositivos, esto no representa eh, una conexión significativa. ¿no? Eh, si bien cuentan con móviles eh, propios en la mayoría de los casos, eh, nos muestra que al solo conectarse a Internet a través de un dispositivo móvil no es suficiente para poder aprovechar de todos los beneficios de Internet. Eh, y de esta forma... Eh, se pudo ver en la, en, la, en la investigación, que si bien en las casas en las que viven todas niñas y adolescentes de la área perurbana, se cuenta con un tipo de dispositivos como una computadora, una tablet, digamos, eh, estos, eh, este uso tiene relevancia eh, está eh, un poco reservado para el uso masculino. El hermano mayor, el papá, son las personas que eh, dominan el uso el acceso a internet lo cual hace que eh, las mujeres y las adolescentes tengan que esperar o prácticamente no tengan acceso a estos y sobre las motivaciones que las niñas adolescentes y mujeres tienen cuando se conectan a internet uno de los resultados fue que una de las motivaciones es ganar dinero de hecho muchas utilizan sus celulares para generar ingresos económicos sin embargo esta situación de generar dinero de la tecnología lo hacen totalmente de una manera precaria pues no tienen las habilidades necesarias para uh, poder hacerlo de otra forma no entonces eh, pues, se limitan a, a vender cosas por whatsapp a utilizar eh, por facebook etcétera cosa que si ya mencionaban en las en las que realice si perdían el dispositivo eh, o les robaban, eh, prácticamente bueno, no podrían reemplazar el dispositivo de su celular y se quedarían su principal herramienta de trabajo. No. Y un hallazgo súper preocupante es que todas, casi todas las personas mujeres entrevistadas fueron participantes, eh, mencionaron que durante su experiencia en Internet, eh, atravesaron por varios tipos y varios niveles de violencia digital. ¿no? Ellas mencionan que, eh, bueno, sobre todo esto es preocupante para niñas que a raíz de la pandemia de 10 años eh, han tenido experiencia por primera vez, han tenido acceso a un celular propio, eh, y han tenido que investigar, aprender, a utilizar plataformas para, para poder pasar clases virtuales, pero esta experiencia fue, fue transversal violencia, en las palabras de una de las eh, adolescentes entrevistadas, ha hecho que tengan una desconfianza hacia la tecnología. Entonces, si bien para adolescentes, sobre todo de áreas peruanas buenas, fue una, un, eh, utilizar internet fue bastante complicado. En el acompañamiento de sus padres, pues no, no conocen cómo, cómo utilizar esta herramienta. Eh, cuando ya la lograron, ya se sentían confiadas, ya podían ser autónomas en el uso de su dispositivo. Internet, pues eh, esta experiencia se ha logrado con la digital, que, eh, de alguna manera eh, las mujeres y las cuando se conectan a internet eh, se autocensuren o su experiencia sea distinta. ¿no? Eh, eso entonces como una principal conclusión a grandes rasgos que da la investigación, es que el ecosistema digital no es neutro al género, Entonces, esto tiene una consecuencia entre cómo las mujeres de se van a conectar a Internet. Y esta experiencia no es como una... distinta, en cuenta la zona geográfica donde viven, en este caso, es lo que puede ser comparado al área geográfica urbana y e perurbana sino esta experiencia es, va a ser interseccional donde van a eh, intervenir variables como la zona geográfica, el socioeconómico, eh, cuestiones de eh, base y de género. Y bueno, creo que con eso podría eh, concluir. Muchísimas gracias Lu, por tu presentación. Eh, bueno, Oscar González, el Poder de pero me contó Fernanda que está en sala, si no me equivoco, Gonzalo dijo tendría que retirarse, no sé por qué, ya pasó a Óscar. Gracias Paula, y bueno, gracias Óscar, eh, nos vemos la semana pasada. Sí, Gonzalo tiene que presentar en, en otra sala en unos minutos, así que les pido disculpas por hacer este pequeño cambio, eh, pero bueno, así nos aseguramos que, que llegue, así que na, Gonzalo está ahí, a presentar eh, la investigación que yo les comentaba sobre indicadores universales de internet, es el motivo que lo llevo ahí, ahí a este día. Así que, Gonzalo, no sé si te puedes conectar. Bueno, gracias. Hola, buenas, eh, buenas tardes ah, a todos. Otra cámara, sí, sí, sí. Sí, estoy por la cámara general. Hola, hola a todas y a todos. Hola, muy buenas tardes. Disculpen que llegué un poco tarde, me costó un montón encontrar la sala Probé en cinco salas distintas y finalmente lo encontré en buena hora. Y, y ahora tengo que ir a presentar este informe de la UNESCO en la mesa específica sobre la UNESCO, eh, sobre el, el marco analítico, este ROMAX, como se llama. Así que por eso no me puedo quedar más tiempo, les pido disculpas. Eh, algunas presentaciones de algunas investigaciones del CETIS, mencionó Fernanda, eh, hicimos una investigación de 2022 estamos hablando, ¿no? Hicimos una investigación sobre políticas públicas sobre ciberseguridad, hicimos un marco analítico para analizar las políticas de ciberseguridad, como que hay una gran dispersión acerca de qué medimos con ciberseguridad, qué capacidades importan. No, ten, no tendemos a mirar también qué pasa con las preferencias, los diseños institucionales que quieren los países, no solo qué pueden hacer, así que un marco analítico para poder aplicar eso, y lo aplicamos al caso de Argentina. También una investigadora, María Eurel, lo aplicó al caso de Brasil, así que es un marco analítico con dos casos nacionales. En esa misma línea se inscribe la propuesta de UNESCO, nosotros en realidad copiamos un poco ese modelo de usar un marco analítico y aplicarlo a casos nacionales. El UNESCO tiene un, un marco analítico que se llama Romets, como les dije, derechos en inglés es derechos, apertura, eh, accesibilidad y participación multisectorial y una transversal, son 300 indicadores pero tiene una versión minimalista eh, de 109 indicadores, igual es bestial el trabajo, fue un equipo de investigación que trabajó durante un año y medio, yo tuve el honor de coordinarlo, Fernanda fue la codirectora, había también otros cuatro investigadores eh, permanentes, y además dos con una asistencia estratégica. El, pro el proyecto de la UNESCO lo que propone que es muy interesante, es que al mismo tiempo que se hace la investigación, se haga un proceso de consulta multisectorial con un consejo que se articule específicamente para acompañar el proceso, no solo para legitimar los resultados, que sería una visión bastante maniquea de, de, de la lógica multisectorial, sino para realmente más despacio. Raúl siempre me dice eso. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Consejero de lujo. No solo, para, no solo para legitimar resultados, sino para orientar la investigación. Es decir, cuáles son las fuentes, los medios de verificación, los accesos a bases de datos en la Argentina, en el mundo. Pero en Argentina son muy difíciles. No hay tanta buena data en el Estado. Está cambiando de a poco, pero falta. Y que organizaciones como el AI, las empresas que forman parte, así como Sociedad Civil, nos ayudó un montón en acceder a, a buena data. Hicimos un informe que la verdad que estoy muy orgulloso. Son 250 páginas. Eh, abordamos los 109 indicadores, quedaron dos sin, sin encontrarle data. Y ahora lo vamos a presentar. Hicimos una prepresentación presentación en, en el IceGov de Portugal. El encuentro de gobernanza electrónica fue muy celebrado. Así que, bueno, no puedo contarles más porque no sé cuál va a ser la reacción, pero en general ha sido muy buena. Y lo que se nos presenta por delante es cómo llevar eso a nuevos pasos, ¿no? utilizar el ROMEDS como... A guía para hacer un análisis de impacto tal vez de las implicaciones de los proyectos digitales en términos de éticos, en términos de principios ¿no? eh, y por el otro lado acompañar y asistir técnicamente a los distintos centros de investigación de habla hispana que necesiten algún tipo de asistencia a la hora de aplicar ese, ese mismo marco analítico. Eh, después tenemos otras investigaciones en marcha como un mapeo del ecosistema de creadores de contenidos un poco en, en, en, en el ecosistema audiovisual argentino están apareciendo dinámicas muy interesantes respecto los creadores eh, desarrollan una complejidad organizacional que va más allá de la autogestión. Y en ese sentido estamos tratando de mapear la, el, el, el mercado. Muy distinta investigación. El CETIS tiene como un, un scope bastante amplio. Y bueno, me toca hablar de esos. Dejo a, a Fer que, que con, con otros y a los demás investigadores. Les agradezco que me hayan dejado hablar antes del tiempo. Saludos a los varios amigas y amigos que he visto aquí. Eh, con, con Rocío Cursado, la, la Diplotura en Gobernanza e Internet 2018. Y es un placer verla aquí. Felicitaciones. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Y bueno, seguimos con Paula en el orden. Para eso expondré pues, al, al final otra investigación. Gracias, Gonzalo. Gracias. Entonces, ahora sí, eh, continuamos con, con ese el segundo. Y el programa MIG, él es Oscar González, es de Nicaragua. Y su investigación se denominó está en el cifrado de datos en el Oscar, muy bienvenido y un para presentarnos. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes. Para la invitación de Lackspace por la oportunidad que me brinda de compartir mi proyecto con ustedes. En verdad, este proyecto dio en la importancia del cifrado de datos y la protección de las comunicaciones que debería ser tratado como derecho que asegure la confidencialidad, la promoción de la libertad de expresión en la red donde cada vez estamos conectados, ya que algunos poco a poco quieren centralizar el poder sobre las telecomunicaciones. Y por lo tanto, considero no hay una buena gobernanza incluir a los actores claves en la toma de decisiones de la Ellos representan a los internet. Entre los hallazgos de este evento, se hizo notar que el WhatsApp. Con controversias, sigue siendo, al menos en Nicaragua, la red de comunicación cifraba más utilizada por los universitarios con un 92%, seguido por Teleran con un 57% en este estudio realizado a jóvenes universitarios entre 18 a 30 resulta increíble que alrededor del 65% de los encuestados, sabe o sobre el citado de datos. Cómo funciona ni cómo los protege. Más allá de lo que les notifica las aplicaciones que utilizan, el 56% manifestó una preocupación por su privacidad. Y si bien en nuestro país tenemos ley de protección de datos personales desde el año 2012, el 81% de los encuestados desconoce la existencia de esta ley y su aplicación. sobre qué medidas internet. Únicamente el 26% asegura que se preocupan porque las contraseñas sean seguras, utilicen al menos una conexión de PDF, aunque sea de las que ofrecen gratuitamente. configuran los aspectos de privacidad en las plataformas de internet, o por las mismas redes sociales que se cuentan acceder a redes Wi-Fi públicas. Al preguntar si conocen cómo encriptar su smartphone, ahora, documentos personales, los datos que están en reposo, el 69% dice que sabe cómo hacerlo, al menos no ha intentado. En este estudio, de igual forma, nos damos a nuestras fundamentales de la semana. Eh, celebramos la, la, la primera participación de Nicaragua en el de Gobernanza de Internet por Naciones Unidas en Berlín. Este foro en todo momento el mundo múltiples partes interesadas estableciendo estrategias de información de la gobernanza de internet tomando en consideración de que con la pandemia el uso de internet es ahora imprescindible también se recomienda a los usuarios de los servicios de internet con responsabilidad usando el sentido común para no ser víctimas de fraudes o robo Extorsiones a de identidad se me recuerda también que una contraseña corta, que solo utiliza caracteres básicos, se puede adivinar fácilmente. Eh, y bien, esto es una investigación que quería compartir con ustedes. Me agradezco nuevamente a todos los equipos por el desarrollo de estos eventos y los invito a que desde sus comunidades ponen por decir Demostremos garantiza que el contenido lo pueda leer por el rey lo que viene a demostrar una sólida confidencialidad e integridad de estas comunicaciones. Gracias por el... Muchísimas gracias Oscar. Bueno, yo paso a hacer les agradezco los... ...todos, todos a conocer y todas las investigaciones del programa Libres en la de la ADMIC en la sección de oportunidades Gracias, Gracias Pablo. Bueno, y la última investigación que les queremos compartir en esta oportunidad tiene que ver con la investigación que hicimos sobre alfabetización en datos y habilidades para una ciudadanía digital ampliada. Fue una investigación que se desarrolló durante 2021 y los resultados se presentaron este año. un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay y la Fundación Centro Sobral. Digamos, que es un proyecto de investigación-acción porque implicaba y eh, a las escuelas en medias de la región, nos eh, tomamos escuelas de Argentina, Uruguay y Chile, y eh, hace, o sea, que tenía como un componente de campo importante que nos dio algunos resultados evidencia, eh, aunque sea pequeña, nos dio cierta evidencia científica para, para poder <coughs> descubrir nosotros temas. El objetivo del proyecto fue investigar el desarrollo de habilidades de comunicación en datos construidas en un sentido multinacional, que las dimensiones técnicas, cognitivas y socioemocionales. Este tipo de habilidades es la que pensamos fundamental para promover procesos de inclusión y participación en comunidades y lo que nosotros queremos empezar a, a trabajar que es el concepto de la ciudadanía digital. Este, este, este, este, estos tres tipos de habilidades podemos definirlas como las habilidades técnicas las que requieren para trabajar visualizaciones y bases de datos, que fue lo que nosotros usamos, y que les voy a mostrar, que elaboramos un repositorio muy interesante de acceso abierto sobre visualizaciones y bases de datos en la región, habilidades cognitivas para la construcción de conocimiento nuevo a partir de esos datos, y habilidades socioemocionales, como la colaboración, comunicación, e eh, iniciativa emprendedora. emprendedor. un proyecto que en principio estaba de manera presencial, lo que de manera híbrida, y eso en algún punto nos permitió observar algunas cosas en mayor medida y algunas otras eh, en una medida menor. Como les decía, el estudio, el estudio se realizó con estudiantes de años en, en tres países de la región, y, y los talleres tenían la posibilidad de hacer cuatro encuentros, los dos primeros se dedicaban a trabajar a partir de visualizaciones, los dos segundos a partir de los datos, eh, los, eh, cada grupo elegía subgrupos para trabajar, elegía temas y nosotros, digamos, nuestra fuente de información, además de las clases, con todas las producciones que los alumnos realizaron. Analizamos eh, aproximadamente 150 producciones y para poder analizar, elaboramos un artículo de progresiones de aprendizaje que nos permitió hacer alguna clasificación. Digamos, si es una. una ...de tipo experimental, digamos, encontramos algunos resultados que comparémos dos veces y que resultaron interesantes, ¿no? El desarrollo de habilidades técnicas y cognitivas vinculadas al pensamiento crítico con datos, especialmente en lectura, interpretación y evaluación de datos, mejoró, ¿no? Cumpliendo un poco nuestra hipótesis, pensamos que si una intervención corta pero potente podía mejorar las habilidades, vivimos que... Después también nos permitió confirmar algunas otras eh, hipótesis iniciales que tenía que ver con la escuela, donde eh, había una decisión institucional, eh, una mayor predisposición para esta, esta participación, donde el docente incluyó este taller dentro de su materia, lo eh, calificó y se involucró más, bueno, eso mostraba, menos indicios de que eso mejoraba la eh, performance de los estudiantes. Bueno, después podemos pasar al límite de la investigación, pero sí consideramos que lo, lo más importante es tener evidencia jurídica sobre estos elementos, que muchas veces nosotros hablamos de habilidades digitales, hablamos de habilidades de salud y no tenemos datos respecto de cómo se pueden medir esas progresiones en los aprendizajes. Y en ese sentido creemos que la elaboración de esta, de esta matriz es fundamental. Así que también, a ver si un para que puedan mirarla. Y, y después les comparto el link. Acá la matriz. Y bueno, comparto el link, quedan, quedan mail por cualquier consulta o ampliación que quieran sobre esto, porque incluso eso es un nosotros. Sé, o sea, todos los documentación y todos los ejercicios que nosotros le dimos a los alumnos en las alumnas, eh, podemos compartir con ustedes. De hecho, ya hemos tenido consultas de otras personas que quieren eh, implementar o conocer más el proyecto porque voy a también es una experiencia que pueda ser replicable y hasta ahora eh, lo muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos por uh, la escucha y ahora le doy el paso a Rocío para bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a la sesión hoy. Sé que en América Latina el horario no es el más conveniente, así que eh, muchísimas gracias por el esfuerzo también y por compartirnos todas las novedades, eh, los proyectos en los que están trabajando y las investigaciones que realizaron. Eh, toda esta información de eh, mucho valor para nosotros y este espacio. Para compartir novedades es fundamental eh, que sigamos trabajando colaborativamente, que creo que es un rasgo que distingue a nuestra. Así que, bueno, espero que todos tengan un muy buen IGF y quedamos en contacto. Gracias a todos y un abrazo. Gracias, saludos. Sí,